Que tengo muy poca información del contemplador, tal vez su dieta. ¿sí? No creo que tenga mucho colesterol. O te haya tenido, digamos, algún problema cardíaco. <risa> Voy a decir que son más. No son pocas, ¿sí? son, son, son escasas tal vez. Siento como que ese contemplador los estaba esperando. <risa> Así que seguramente tomó todas las precauciones. Comió sano, salió otro tarante. <risa> no, no sé. Espero que les vaya bien. Después contaros. Lo, lo, luz ¿Se puede ganar plata haciendo settings? Esta es una gran pregunta Porque La respuesta es Sí La respuesta más larga es Es súper complicado. <risa> Hay mucha gente que, que Que hace estas cosas Sobre todo Yo vi mucha gente hacerlo en inglés En español están sacando ahora los de, de Adolant se llaman?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 hay cosas muy interesantes, por ejemplo, no es lo mismo el internet del principio del 2000 que la del 2020 Bueno, en el principio del 2000 estaba muy vacía en información y era de difícil acceso o complicado Ahora es mucho más fácil, está llena de información, está tan llena de información que es fácil equivocarte incluso Y seguir cualquier pista Así que, pues, FI Puedes ir a de Tulu por internet sin problema Es más, agarrás la, la Dark Web y metes algo de Tulu ahí, va a andar Vaquero, ¿qué recomiendas para prepararse para una partida de personajes que van de nivel 1 a nivel 20? Compromiso. Mucho, mucho compromiso. No sé, digamos, la velocidad en la que los personajes van a avanzar, pero probablemente dure bastante la aventura. O sea, hace un tramo re largo hasta llegar al nivel. 20. Entonces, siéntense sabiendo que esto va a durar un montón y esperando lo mejor, tratando de decir... Siéntense con, diciéndome, hoy, hoy va a estar buenísimo. Hoy la voy a pasar bien. Y que háganlo cada vez que se sienten a jugar porque van a jugar un montón. Hasta nivel 20 es un tonazo Los primeros niveles se suben relativamente rápido. A nivel... Me argaron. ¿no? 7 u 8 subí. Después empieza a tardar mucho. Y después subir los últimos niveles. Si 7 a 20... Puede durar un montón de tiempo porque te hace un montón de experiencia. Y los desafíos que normalmente tenía ya no son lo mismo. Las partidas... Perdón. Las...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 pues, seguir el camino que vos querés. Sobre todo si la estás pasando bien, porque es súper importante que vos como DM la pases bien. Así que yo te diría que sigas ese camino. El, lo que tienen las aventuras que ya están escritas es que vos podés prever muchas cosas. Podés prever, digamos, dónde están los enemigos, dónde están los dónde está todo. Pero sí digamos, si sí, los jugadores ya recorrieron mucho, tal vez te cueste un poco, digamos, seguir el rastro de ti.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 Al resto del grupo Lo que están perdiendo Darles Las escenas que compartí Los desafíos que lograron como todo eso se terminó. Hoy no va a haber otro más Eso agrega un montón de drama eh, Mucho, mucho drama <ríe> Carlos Gutiérrez, ¿De dónde viene la costumbre de usar pifias Si no viene de esa regla Del Player Humble? No estoy seguro, pero eh, no me acuerdo la única vez que la Cómo funcionaban en aquel momento Pero, había otros juegos de aquel momento, por ejemplo, Master Que tenían sistemas de pifia y eran cosas malas No estoy seguro en qué parte eh, del camino de la historia de ID se agregaron dieron parte de...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 digamos, suelen ser cosas malas para los jugadores le daban algo súper interesante Te juego le daban ese momento de, de que todo sale mal así que yo imagino que es muy vieja el concepto de la por más de que de que en el manual no haya ninguna regla hay, hay muchas tablas de pifias y críticos que se suben ojo con ellas, ¿no? <ríe> va a tener sus problemas Joaquín Mora, buenas noches me surgió una duda dudosa, si tengo un 20 en una prueba de característica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 En las tiradas de características de habilidad, creo que está explicado eh, no lo juegan. Pero lo importante es preguntarle a tu DM Antes que me a tu DM ¿Cuándo se aplica esa regla? Porque tal vez está usando una versión modificada también Entonces, asegúrate Es algo muy sencillo, no debería haber problemas en que vos se esto Alex24, ¿Cómo debería ser una boss battle? Bien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 El mejor consejo en cuanto a tácticas es que, que no sea una sola cosa. Eh, está lo que se llama la economía de acciones, que es cuántas acciones tiene cada grupo que está involucrado en este juego. vos tenés un solo enemigo y cinco jugadores. Por cada acción de este enemigo, los jugadores tienen cinco. Entonces lo, van a, lo van a rodear y lo van a empezar a pegar. Todavía. Y eso es bastante, bastante aburrido. Ahora, vos generás combate con un poco más interesante, que yo te tenés cuatro enemigos y cinco jugadores. Ajá. Ahí la economía de la acción está más balanceada y va a ser un poco más interesante las tácticas que se tienen que dar. Además es una, una batalla de enemigos que no sea solo combate, como que haya, que haya cosas para hacer en el tablero, tal vez... Nah, un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 Y la verdad que no quiero limitar su libertad, pero estoy llevando un mundo abierto. A veces resulta un poco incómodo para mí tener que rolear esos NPC. Porque bueno, me cuesta trabajo. ¿Qué debería hacer? Una pregunta. Vamos a empezar por lo básico. Imagino, vamos a asumir que, que le tuvieron la sesión cero y que establecieron los límites del rol de esta sesión. A veces simplemente podés... Eh,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 Estuvieron buenísimas y la charla que se armó ahí no la pude seguir pero genial y sobre todo a, a bueno los otros canales que nos hicieron los raids a Crónicas del Bardo, me la acordé, Soy del Sur que estuvo por ahí, eh, Master Pifias, o Pifias Comunal, ahí está, yo lo que decía por eh, estuvo, está buenísimo, así okay. que gracias por venir y nos vemos en el próximo stream.